Muy buenas, hoy les voy a enseñar cómo instalar el programa de Plex para poder hacer como si tu ordenador fuera un videoclub, para poder ver las series, películas y música en la televisión como si fuera un tipo Netflix. Bueno, lo primero que hay que hacer es ir a su página, buscamos Plex, le damos a plex.tv luego vamos para abajo y le damos a descargar Plex aquí hay que poner Plex media server para que tu ordenador principal, el que quieras que sea el servidor pues hay que instalarle este le damos a descargar lo guardamos esperamos a que se descargue como no pesa mucho va rápido Le damos clic y se nos abre esto. Aquí en opciones le decimos donde queremos que se instale. Yo le pongo en este, pero vosotros podéis dejarlo de predeterminado. Damos a aceptar y a instalar. Le damos que sí. Y ahora empezaría a instalar. y le damos a lanzar y aquí ya estaría el servidor iniciado y también después de esto os tendréis que registrar como yo ya tengo una cuenta pues la pondré bueno, ahora ya está accediendo a mi cuenta Esto ya se puede cerrar. Vale, pues ya ha entrado. Aquí te explica un poco cómo va el programa. Quedamos Entendido. Aquí, si quieres... Más servicios de pago. Le ponemos un nombre. A ver qué me pongo. Le vale, pondré servidor. Lex. Le damos a siguiente. vale y agregar música y fotos lo podemos poner en estas o donde vosotros queráis donde vosotros guardáis todos los archivos ahora estoy creando una carpetas no lo veis para que veáis Ahí estas las dejo tal cual y ahora voy a agregar las carpetas de películas y series pues hay que darle aquí y le damos una vez con era no, a series nombre idioma siguiente ver carpetas de medio pues le damos y aquí ya tenemos que buscar la carpeta, a ver dónde está, aquí, he creado esta carpeta, y dentro de esta carpeta le damos aquí, y añadir, agregar biblioteca, y aquí ya sale la carpeta que está ya en nuestras series, y hacemos lo mismo con películas, le damos películas, español, Siguiente, buscamos la carpeta, multimedia y películas. la añadimos, agregamos biblioteca y aquí estarían las principales carpetas que en teoría tenemos que tener. Luego ya si queréis una sección que sea posta para solo una serie, pues se hace lo mismo, pues de poner series aquí pues ponemos el nombre de la sede en la carpeta pues ahora le damos a siguiente y hecho y aquí como podéis ver ya nos salen las carpetas pero no saldrán vacías porque no hay nada y aquí salen las todo esto es de otro servidor que tengo, el servidor multimedia 1 y el nuestro es servidor Plex, que es lo que hemos puesto antes vale entonces antes nos, nos he contado una cosa y es que la biblioteca de series a veces no funciona bien y hay que hacerla como si fuera de películas y para eso pues le damos aquí eh, gestionar biblioteca editar y le damos aquí o si no la hacemos nueva la de series era esta le hemos cambiado a esta, pone películas pero aquí le hemos puesto series y ya está ya arreglado ese problema y en esas carpetas que hemos configurado les he puesto unos archivos de vídeo para que veáis cómo es y se puede ver aquí, como después en la tele. Como podéis ver, muy buenas audio de un vídeo. Lo primero que tenemos que hacer es ir a YouTube, dirigió Yo este vídeo y de momento, esto sería la parte del servidor en el ordenador. Y ahora os voy a decir la parte de la televisión. Pues aquí ya estamos en nuestra tele. Vamos a buscar la aplicación de Plex. Ah. Y ahí la tenemos. Le damos. Y la instalamos. Abr Abrimos. Ahora iniciamos sesión Concemos con la misma cuenta, bueno, esto es, aquí, ahora tendréis que entrar en esta web desde el ordenador y os dará unos números, o sea, un código de cuatro caracteres. Tendréis que ir al ordenador y poner este código en el link de arriba vale, pues ya hemos entrado en el link y ahora ponemos el código y le damos a link pues ya estaría conectado la tele con el ordenador y como podéis ver aquí pues ya... Se han conectado, aquí puedes elegir, si tienes más de un servidor, puedes elegirlo, como este lo tengo desconectado, ponemos este, y aquí no se ve, pero pone continuar. Aquí los, las carpetas que quieres ver... ¿Veis? Aquí están las películas, la serie, la música, las fotos que hemos configurado antes. Le damos a continuar. Y ya estaría. Parece un poco mal. Como podéis ver aquí, ya salen las carpetas que hemos puesto antes. Si quiero ver si funciona, pues le damos al Enter. ¿Para Que mal se ve y a la primera reproducimos y ya se ve el vídeo o sea la película o la serie que hayamos puesto bueno y esto ha sido todo así que mm. espero que os funcione y si no ponerme comentarios, y dentro de poco poco pues haré otro tutorial, así que nada, nos vemos y no olvidéis seguirme para más tutoriales.